Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día 27 de septiembre Al 3 de octubre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, antes de empezar con la lectura Quiero hacer algunos recordatorios El día 29 de septiembre conmemoramos, celebramos al Arcángel Miguel. Y el día 2 de octubre, conmemoramos y celebramos al Ángel de la Guarda. Entonces, ten presente por favor estas dos fechas, y bueno, si quieres, pues puedes, este, no sé, prenderle una veladora al, al Arcángel Miguel, eh, o al Ángel de la Guarda, o en general, este pues a los ángeles, ¿no? este No, no son nada estrictos y tampoco tiene que ser como que muy estricto, el muy este solemne el asunto. Sino pues nada más digo hacer como un pequeño recordatorio. este Yo dentro de, de mis rezos o este, comunicación, pues así como que, oye, pues felicidades, ¿no? Este, la otra que quería comentar... Este, acudí a un amigo que <ríe> yo le digo que, yo digo que es un brujo pero un brujo blanco este, que bueno es una mezcla de vidente, chamán, sanador etcétera que vive en Cuautla su nombre es Luis y lo recomiendo ampliamente este, y también atiende a gente fuera de México este, él puede hacer la consulta y la sanación a distancia también sus eh, cuotas son sumamente accesibles y pues ahora sí que voy a hacer este, algo de propaganda por él algo de publicidad porque como hay tanto charlatán en este negocio eh, del no negocio esto de la espiritualidad del, del holístico, este, pues esta persona ya la conozco de tiempo atrás y bueno lo consulté, este, porque sí me rebasaba un poquito uh, la situación que estaba viviendo, sobre todo familiarmente y pues la verdad me siento mucho, mucho, mucho, mucho mejor y este, bueno, pues él te va dando, te va diciendo qué hacer. Tanto en el plano espiritual como en el físico, este, trabaja pues, todos los planos, igual en el emocional, ¿no? Entonces, bueno, no, no puedo hacer más que recomendarlo ampliamente. De hecho, estoy pensando, no solo recomendarlo en este video, sino en todo el mes de octubre. Lo voy a este, estar mencionando. Entonces, bueno, voy a pasar el teléfono. Es 00 o el, el signo de más cualquiera de las dos alternativas, 52 que es el código de México, 735 que es el código de Cuautla, Morelos y luego el número es el 182 1469, repito 182 1469, voy a poner también los datos escritos aquí en el video pero la verdad, este, ahora sí que honor a quien honor merece... Y no es la primera consulta que tengo con él... Ya ha sido ahora la segunda... Y la verdad, eh, me parece un ser de luz maravilloso... Que pues Dios ha puesto acá para apoyar y ayudar a los demás... Y su manera de, de, de ser vidente... Pues es maravillosa en el momento que está haciendo acupuntura... O cualquier tratamiento. Este, los maestros ascendidos pues se hacen presentes y le dicen cómo y qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, no hacer más que recomendarlo y eh, pues sí, porque está haciendo mucho bien y pues también que pues a él le vaya bien, no obviamente. Una cosa va a la mano de la otra y habiendo tanta negatividad y tanta maldad y tanta agresión en el mundo creo que esta es una muy buena opción y creo también para las personas que ya han tratado la medicina tradicional y que les han desahuciado, les han dicho que pues, no hay remedio este, o que no ven otra salida de, no sé, la depresión o la tristeza o la situación que fuera pues, este, como decía, por WhatsApp se le puede contactar y de ahí si estás fuera de México pues ponerte de acuerdo cómo va a ser la terapia si va a ser a través de Whatsapp cómo va a ser el pago, etcétera ¿no? este y si estás en México bueno, pues de hecho te recomiendo ir a Coutla a verle, este, y pues gracias a Dios le va muy bien ahora sí que tienes que contar con con una semana de citas llenas no, no creas que vas a poder tener una cita el día de mañana luego, luego pero, este como decía, a mí me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, esas cosas son las que quería decir antes de empezar con la meditación. Entonces, bueno, empecemos. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Me sigo con mis cartas, luego con la de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue. Y por último, las cartas del oráculo de los arcángeles de Doreen Virtue. Y este lo saqué porque quiero sacar dos cartas, una para el aniversario digamos de Miguel y el otro para el del Ángel de guarda. entonces bueno por eso yo más mazos de cartas en esta ocasión y eh, pues ahora sí que eh, pues nos pasa como a, a todo mundo no este pues un médico también tiene que ir con el médico <ríe> aunque le sepa mucho de, de su medicina y se pueda automedicar hay veces donde bueno necesitamos la ayuda de otros profesionales y bueno esto fue el caso conmigo y este es lo bueno que hay más personas que pueden ayudarte o ayudarme y bueno yo a Luis lo estimo muchísimo lo quiero mucho es un ser de luz muy muy bello y este bueno no puedo hacer más que alabar su trabajo y recomendarla ampliamente Este, hay otra es que no quiero decir el nombre porque no sé si me puedan demandar y pues tampoco quiero que me demanden pero bueno hay otra vidente este, que no es de México pero está mucho tiempo acá ha estado en muchos lugares y la verdad es así como que vidente no se me hace entonces, pues, ahora sí que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Y la estuve observando mucho tiempo porque al principio se me hizo bastante plausible como vidente, pero ya vi que en realidad no lo es. Entonces, bueno, es como cuando vas a consultar a un médico, ¿no? Yo por lo menos sí hago un chequeo de, pues, qué es lo que dice... En qué sé yo, en Google, qué dice en tal lugar acerca de esta persona, las opiniones y checo y checo, referencias personales de otras personas, y uh, igual uh, en la consulta, qué es lo que me dice, qué impresión me dio, qué vibra me da, se me hace alguien que, aparte de que sea bueno en lo que hace, sea empático, sea humano, ¿no? Yo, yo sí hago todo, todo un nivel de investigación en general, ¿eh? cuando compro cuando compro mercancía también, checo por todos lados. Entonces, bueno, yo recomiendo esto y en ese sentido, bueno, ya tiene ahí los datos, no creo que tenga página web este Luis, pero este yo lo puedo recomendar porque la verdad... No es, no es un charlatán como son otros videntes que, que he consultado, que he visto. Y este, entonces bueno. Ahora pues ya, fin del promocional de Luis. Entonces comencemos. Comenzamos con la carta de la Virgen María. Y para saber qué es lo que nos quiere dejar saber para esta semana. ¿Qué dice? Quiet, que es silencio. Normalmente cuando sale esta carta, antes de que la lea. Este, nos están pidiendo guardar silencio para poder escuchar, ¿no? Si, uh, si no guardamos silencio no podemos escuchar. Y esto se refiere no solo a una conversación con personas y demás, sino igual escuchar nuestra voz interna, escuchar a la propia divinidad, a Dios, a los ángeles, las señales o señas que nos estén dando. Entonces es así como un, un poquito... Guarda silencio y un poquito de introspección, un poquito de calma, de serenidad, ¿no? De bajar un poquito el ritmo. La carta dice lo siguiente. I go into peaceful silence and I listen. Yo entro en un silencio de paz y escucho. Que bueno, prácticamente lo que dije anteriormente. Lo cual a mí me agrada muchísimo porque... También sufrimos aquí en México mucho de una contaminación auditiva. Me di cuenta de esto con el viaje a Costa Rica. Se dice que los viajes externos también son internos y realmente este fue el caso con Costa Rica. Este, aquí en México si te vas de viaje y llegas a un pueblito, llegas a una tienda, lo primero que está todo a volumen es el televisor. Y, este, y eso no fue el caso en Costa Rica, en ningún lugar. La gente escucha el canto de los pájaros, este, o se pone a platicar entre sí. A lo mucho te oirás tal vez alguien que tiene prendida la radio, pero este, a un nivel pues muy bajo, para no molestar a nadie, porque puede ser que al vecino no le guste la estación que están escuchando. La consideración es extraordinaria en Costa Rica, y hace el convivio muy, muy rico, la verdad. Yo, yo me quedé fascinado de, de ese país. Tiene muchísimos valores. Muy bien. Entonces, bueno, prosigamos. Pero el día lunes y martes la carta dice, eres luz. Nos está recordando el arcángel Jofiel, que somos luz. Ah, no, eso Uriel. Miren, yo pensaba que era Jofiel. Y dice, arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y bueno, este es un recordatorio de que realmente provenimos de la luz y que somos luz. Y puedo decir ahorita, en mi caso personal... Por toda esta situación familiar que se dio, pues me inundé con tristeza, ¿no? Este, porque cuando hay voluntades propias que no son ajenas, pues hay que respetarlas, no las puedes cambiar y, y como decía en el video anterior, uno de los anteriores, este, puedes rezarle a los ángeles de que, bueno, pues ayuden a esta persona a abrir su corazón, a cambiar de opinión o su punto de vista, pero pues... No siempre es, ¿no? A veces tiene que, tienes que vivir esa experiencia por alguna razón. Entonces, la mayoría de las veces el vivir esa experiencia es para que, un poco con, como espejo, para para que te digan, pues mira cuánta fortaleza tienes, ¿no? Hasta eso puedes este, sobrellevar, digamos. Entonces, bueno, aquí en este caso Luis es lo que me había dicho, que este, esa tristeza que tenía, este, pues, opacaba mi propio brillo. Entonces, que tenía que soltar esa tristeza. Y, este, pues, la verdad, después de la terapia, pues, la solté al día siguiente. Aparte, me sentí maravillosamente bien. Yo pensaba que iba a ser un poquito un proceso mucho más interno y más difícil, pero en realidad no lo fue. Este, y ahora que ya pasó esta situación, pues, me caen varios veintes, ¿no? O sea, digo, así. es cierto lo que dijo. Entonces, bueno, y él, él, cuando, ahorita me doy cuenta de que, pues, en realidad, sí soy un ser de luz y sí soy un ser maravilloso y sí soy, este, soy, o sea, me quiero, ¿no? Y este, entonces eh, poder brillar con mi propia luz nuevamente, ¿no? Y no dejar que la opaquen, este Que a mí me costaba trabajo, sobre todo cuando son familiares, este cuando es algo muy cercano, ¿no? Y, uh, y a veces nos cuesta trabajo este, ser objetivos en el sentido de autoayudarnos o autosanarnos, que de hecho, pues lo que llegué a comentar... Este, alguien en los comentarios anteriores me puso, oye René, pero ¿por qué no utilizas este, la llamatrina? ¿no? E inundas el alma de tu madre con esta, este, con esta energía, etcétera Y le pides a los ángeles que te ayuden. Que es sí, cierto, no, se me había olvidado. <risa> y igual, pues este, Luis también me dijo, bueno, si este, ves que no le puedes soltar, entonces pues ponte a escribir y ya una vez que hayas escrito, hayas reclamado lo que quieras reclamar, porque no tiene caso hacerlo físicamente con la persona viva, porque no haber ningún cambio, al contrario, va a empeorar la situación. Entonces, este, ya que lo has hecho, pues quemas el, el papel. ¿no? Yo la verdad, ahorita me siento súper bien y la verdad no creo que sea necesario, este, pero es algo que ya sabía. <risa> pero cuando estás dentro de la situación, pues a veces no lo ves, ¿no? Es como igual, no sé, cuando estás enamorado o estás dentro de una relación, pues muchas veces hay cosas que no ves este, o no quieres ver, pero pues la cuestión es de que no las ves, ¿no? Y tus amistades te dicen, oye, eh, aguas, ¿no? Aquí esto como que no me gusta. Y este, entonces, bueno, nada más para comentar. Entonces, es justamente por eso recomiendo a Luis, porque... Aunque a veces, digamos, yo ya me la sé, yo ya, no sé, en mi caso soy doble maestro reiki y, y qué sé yo, angelólogo, numerólogo, etcétera. Pues de repente necesitamos la ayuda de, de alguien más y no, no tiene nada de malo, muy al contrario, ¿no? Demuestra tu, tu humildad de que, bueno, pues yo hasta aquí llegué y, y, y de repente te recuerdan, ay, oye, pues están estas terapias, sí, cierto, no sé por qué no se me ocurrieron, ¿no? Entonces, bueno, nos están recordando que somos luz y que no dejemos que opaque nuestra propia luz. ¿Sí? Quien fuera. Entonces, eso yo ahorita ya como que lo subrayé varias veces, aunque sean mis padres, aunque sea mi hermana, quien fuera. No voy a permitir que opaquen mi luz, no voy a permitir que opaquen mi voz, no voy a permitir que me opaquen. Punto. ¿No? Muy bien. Entonces, esto lo estoy diciendo en mi caso, pero pues yo creo que muchas personas resonarán con esta situación. pues. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, balance. Ahora sí, el arcángel Jeremiel, así se ve la carta. Este arcángel yo, con mucho cariño, siempre le digo al arcángel contador. Y dice, arcángel Jeremiel. Ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo re mis metas. ¿Okay? Entonces, bueno, esta carta se ha salido seguido. Yo creo que no hay ninguna duda. Dije que iba a sacar dos cartas y no saqué una. Entonces, bueno, acá estaba para Miguel. Y esta de acá para el ángel de la guarda. Es que ya no se ve. Ah, lo voy a poner acá arriba. Ok, perdón. Entonces, bueno, en cuanto a nuestro príncipe de los arcángeles, Miguelito, el arcángel protector, este... Bueno, ya. <ríe> a ver qué nos dice. La carta dice... Gentleness, Gentileza. Amabilidad. ¿Okay? El ser gentil, el ser amable, nos hace fuertes y nos hace amorosos. A ver qué dice acá. Arcángel Sandalfón. ¿Okay? Vamos a trabajar con el Arcángel Sandalfón. Recuerda, el Arcángel Sandalfón, igual que Metatron, fueron humanos alguna vez. Y... Este, bueno, la carta dice: Be very gentle with yourself at this time. Sé muy gentil, muy amable contigo misma, contigo mismo en este momento. Surround yourself with gentle people. Eh, Rodéate de gente amable. Situations and environments. Rodéate de gente, situaciones y ambientes amables y gentiles ok entonces bueno creo que queda bastante claro uh, en mi caso es muy chistoso pero bueno uh, la semana que acaba de concluir o que está concluyendo ahorita tuve la suerte la alegría de tener aquí en casa a quien considero mi alma gemela que es una amistad que perdura desde hace ya mucho tiempo más de 40 años y este nos vemos relativamente poco por azares del destino, pero cada vez que nos vemos es sumamente intenso y bueno, bueno, esta amiga pasó la noche de esto, de hecho en casa y ah, para mí es como un bálsamo cuando se da esta situación, ¿no? Y también este pues esta semana me reuní con amistades eh, que quiero mucho, que están aquí en la misma ciudad que yo. Y uh, ya después de la pandemia habíamos acordado, nos tenemos que ver más seguidos. El aislamiento, pues ya no es tan necesario para nosotros que todos estamos vacunados. Y, este, y ahorita, pues ya que estamos saliendo de la pandemia hasta cierto grado, este, pues hay que vernos con más seguido, con más frecuencia. Y la verdad, este, hay un ...dicho en el coaching ontológico... ...que dice que las aves del mismo plumaje... ...vuelan juntas... ...y es cierto... ...este... ...yo... ...me extrañé porque ha habido un cambio energético... ...en cuanto a las amistades... ...yo la verdad no he tenido... ...tantas amistades... ...muy cercanas... ...muy queridas... ...porque muchos años... ...y a través de los últimos dos años... ...este... ...pues dos de estos seres dejaron de estar dentro de mi círculo de amistades lo cual pues también me entristeció no hubo ningún percance ninguna situación lógica por la que uno dijera bueno, ¿por qué pasó esto? No? y esta fue una de las cosas que consulté con Luis y Luis me dijo, bueno mira, pues a través de la pandemia se está dando un cambio energético y este, pues ya no están vibrando en la misma frecuencia y por lo mismo pues ya no están dentro de tu vida, ¿no? Y las otras personas, es lo que estoy notando, lo que siempre he dicho, ¿no? Cuando hay una energía, este, la que fuera, eh, sea positiva o negativa, pero más bien, hablando de la negativa, el miedo, ¿no? la desconfianza o la incertidumbre, este, la tristeza, eh, una vez que la soltamos, que dejamos que ya no ocupe este espacio, pues puede llegar a una energía nueva, ¿no? Y lo mismo es con las amistades, entonces bueno, estas amistades pues se están haciendo más presentes y la verdad este, me hizo muchísimo bien eh, convivir con estas personas, nos reímos mucho y convivimos muy bonito. Y dices, mira qué qué bonito cómo funciona el universo, me está trayendo gente con la que me identifico, con la que pues vibramos de la misma manera. no entonces, bueno, rodéate de gente amable y gentil, que este es también el caso, pues. Y bueno, para el viernes, sábado y domingo la carta dice, confianza. Y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Entonces, bueno, este, a veces flaqueamos un poquito con la confianza, que está muy ligada a la fe. Y bueno, cuando estamos faltos de confianza, pues a veces no pueden fluir bien las cosas. ¿no? Entonces confiemos, confiemos en nuestras habilidades, en nuestras virtudes, como dice la carta, en el proceso de la vida, en Dios, en el universo, de que todo está bien y todo tiene una razón de ser, ¿no? Hay veces que no entendemos por qué y a través del tiempo vamos descubriendo las razones para que nos presenta Dios cierta situación este, y la mayoría de las veces es porque pedimos esa situación y para crecer también, ¿no? y así la situación pues resulta ser muy fuerte por eso hay que invocar a los ángeles para que nos ayuden para que esa situación no sea tan fuerte y sea más sutil y sea más amorosa ¿no? este, yo creo que antes de nacer nos sentimos muy valientes ¿no? y decimos en esta vida yo quiero vivir esto y esto y esto y yo puedo y tal vez nuestro ego espiritual como que se sobrepasa de ah, está bien sencillo, ya esto puedo ¿no? y ya que estamos aquí en el en la vida, en el corrido ya así como que, ay, está muy fuerte, no puedo, no tengo la fortaleza, o no tengo X, este las habilidades para superar esta situación entonces como que nos acordamos a veces ¿no? y bueno, ahí le podemos ayudar, este, la ayuda a los ángeles, a los maestros ascendidos, a quien tú quieras que sea una energía superior para que nos ayuden con la situación. Somos a veces como los niños, yo creo. ¿no? <ríe> yo puedo, yo puedo, y a la mera hora, ups, no, no, no, no pude. O me costó más trabajo de lo que yo pensaba, pues. Bueno, muy bien. Esta carta es para quienes cumplen años, celebran algo, un aniversario, una boda, lo que fuera. Muchas felicidades. La carta dice celebración. También es para nosotros, para los que no estamos celebrando o no estamos festejando, este, pues celebremos, ¿no? Y bueno, algunos se, preguntan, se preguntarán, ¿celebrar qué? Bueno, empezando por celebrarla a la vida misma. Este, a veces se nos olvida la riqueza que tenemos en la vida. Este y pues va un pequeño recordatorio si puedes ver este video pues significa que estás en una posición socioeconómica bastante buena porque o tienes una computadora o tienes un celular o tienes el acceso a estos y también tienes internet, tienes electricidad, etc. ¿no? si te pones a pensar ¿cuántas personas en el mundo no tienen electricidad, no tienen agua potable? bueno pues son bastantes, y llegan a los millones, ¿no? bueno, somos 7.5 billones de seres humanos, entonces bueno, con esa cantidad, millones también no es tanto, pero digo, sí es mucho, ¿no? para mí cada alma cuenta, entonces yo sí lo que hago cuando, no que me empiece a compadecer de mí mismo, pero como que es pudiera sentir que hace falta algo, que no me siento tan completo, tan en plenitud, me recuerdo a esto, ¿no? Y bueno, me siento en plenitud muy rápido nuevamente y pues así te puedes seguir, ¿no? Bueno, gracias a Dios tengo que comer, tengo con quien convivir ahorita como pasó esta semana, este, tengo un techo encima de la casa, este, este, pues tengo salud, tengo bienestar y entonces celebro a la vida misma, ¿no? Y Costa Rica la verdad fue un recordatorio nuevamente de, como dicen, pura vida, ¿no? De, de recordarte pues lo importante que es la vida y lo bello que es la vida. Entonces celebra la vida y goza la vida, disfruta de la vida, ¿no? Este, mucha gente se pierde o se distrae. O hay que volver a recordárselo ¿no? entonces bueno, ahorita un recordatorio y no pasa nada, no es un reproche ok porque este, luego puede ser que haya gente sensible que lo tome como un reproche es un simple recordatorio nada más entonces bueno, celebra ok y por último el día 2 de octubre como decía, celebramos y conmemoramos al, a nuestro ángel guardián a nuestro ángel de la guarda Aquí también quiero aclarar, hay personas que dicen que tenemos dos, que tenemos cuatro, que tenemos cinco. <ríe> Yo la verdad creo que es uno nada más, este, pero que nos acompaña durante toda nuestra existencia. Y si permites la idea de que no vivimos una sola vida, sino que vivimos varias durante todas esas vidas, nos va acompañando el mismo ángel guardián. Entonces... <ríe> Luego me pongo en el lugar del ángel guardián, acerca. ay no, qué horror, tanto tiempo. <risa> Aunque en el plano holístico pues no hay tiempo y ni, no hay espacio. <risa> Pero bueno, este el reality show que le toca pues es bastante largo, la verdad. Pero es el que mejor nos conoce, ¿no? porque sabe que vivimos en la vida anterior, qué obstáculos tuvimos, qué sobrellevar que aprendimos, en qué crecimos, qué nos aportaron, etcétera, ¿no? Tod todas las experiencias. Y igual con esta, de hecho, bueno, yo estoy convencido que también ha hablado con Metatron y ha visto así en el libro de la vida de cuáles son nuestros contratos y qué es lo que nos propusimos. Y entonces, como un coach, ¿no? Ahí anda de, <ríe> con el silbato y este bueno entonces pues celébrale la verdad este es el primer contacto normalmente que llegamos a tener con la corte celestial normalmente es con nuestro ángel de la guarda y también me ha preguntado cómo le hago para contactar a mi ángel de la guarda es muy sencillo antes de dormir inhalas y exhalas por lo menos tres veces este, yo lo haría tal vez cinco veces, en la quinta ocasión, exhalas en forma de suspiro, sueltas, te relajas y empiezas a hablar con los ojos cerrados con tu ángel de la guarda y dile oye, pues quiero conocerte, este, quiero sentirte, quiero escucharte, este, que, que, ¿no? Es abrir esa, ese puente de comunicación y de ahí pues seguirte, ¿no? Este... Que me han preguntado, oye, quiero saber el nombre de mi guía espiritual o de mi ángel de la guarda o X, ¿no? Pues así, preguntando. <risa> y este. ya hace este ejercicio y lo puedes hacer tres semanas seguidas. Y normalmente sí, durante alguna situación, sea a través del sueño, sea a través de no sé, que estés en un trabajo rutinario, de repente, pum, te llega, ¿no? Y te puede llegar de diferentes maneras. Eh, acuérdate, tenemos la posibilidad de percibir los mensajes a través de cinco maneras. Puede ser visualmente, ¿no? Por eso se llaman videntes. Puede ser auditivamente, entonces somos clariaudientes. Puede ser que no sepas cómo, pero te llegó entonces bueno, es claricognitivo o que lo sientas no este, y el sentir muchas veces para mí es un poquito más como que te sientes muy a gusto y estás muy contento muy alegre y te sientes como en casa o que no te sientes nada cómodo y que te quieres ir inmediatamente no pero ahí yo tengo como que nada más esas dos variantes pero tal vez hay muchísimas más pero bueno, este, no sé, puede ser, me imagino, que alguien pues diga el nombre, ¿no? Y diga, qué sé yo, Ezequiel, por decir algo. Y de repente, pum, te llenas de escalofrío, ¿no? Dices, ah, mira, yo creo que ese es el nombre de mi ángel de la guarda, por decir algo. Normalmente los nombres de los ángeles terminan en él, que significa Dios. Esto lo explico también en mi libro, Canalizando a los Ángeles que bueno, hago un pequeño promocional finalizando este video ya nada más lo puedes conseguir a través de Amazon Este, creo que aquí en México todavía en Gandhi, pero no estoy seguro bueno, ahora sí creo que está muy completa la lectura Este y me excedí un poquito de tiempo pero pues quería hacer todos estos comentarios porque creo que son importantes y como decía a Luis, le voy a hacer el promocional los siguientes videos en esta ocasión voy a abrir el, los comentarios para que dejen los comentarios y bueno a cada uno de ustedes les mando un beso un abrazo de luz y pues espero que estén súper bien recuerda eso también este, me lo recordaron los ángeles el dolor es existente es no si sí existe tanto el dolor físico como el emocional pero el sufrimiento es opcional esto es de una ley budista y es cierto, ¿no? Este, si te quieres quedar sufriendo dentro del rol de la víctima este, pues esa ya es una opción pero el dolor no lo es, el dolor es, es real y entonces bueno hay que este, vivirlo es como el duelo de la pérdida de una relación o de la vida de alguien entonces pues es, es real ¿no? ese dolor y hay que vivirlo hay que este, sí este superarlo hasta cierto grado pero es parte de un proceso ¿no? entonces no tiene caso negarlo si no es parte de pero una vez ya que pues quedó como que claro dónde está qué y entonces bueno ya es momento de soltar no yo lo puedo decir con la tristeza que tenía y atorada y eh, la tenía atorada ya desde tiempo atrás pero como que se me fue acumulando con el tiempo y la verdad Luis si ves este video bueno pues te agradezco de corazón tu amor y tu apoyo y tu terapia ¿ok? bueno este espero que todos se encuentren muy bien y como decía pues Márquenle a Luis, inúndanlo de, de Whatsapps, este, como si no tuviera suficiente trabajo el pobrecito. Espero que estén muy bien, un saludote a todos los ticos, este, pura vida. Bueno, yo ya estaba haciendo mi final y este se me olvidó que te faltaba la carta. Para el ángel de la guarda, tanto, tanto rollo que me chuté con el ángel de la guarda. Entonces bueno, ahora sí, el ángel de la guarda nos quiere dejar saber lo siguiente. Así se ve la carta. No quiero enfocar. No sé por qué no enfoca la, la cámara, pero bueno. Dice lo siguiente. Take back your power. Ay, miren, esto está buenísimo. Este... Reclama tu poder dice Arcángel Raciel Use your God given power and intuition to manifest blessing in your life. Usa tu regalo divino, que es un poder, y tu intuición para manifestar manifestar las bendiciones en tu vida. Okay. Entonces, bueno, a mí me queda como anillo al dedo justamente con, con ese de que dejé que opacaran este a mi ser. Entonces, bueno, este, más claro, no lo puede decir el ángel guardián, reclama de regreso tu poder. ¿no? Yo alguna vez cometí el error, este, que ahorita no es la situación actual, pero en un pasado... ...de que tuve una relación de pareja... ...y a esta persona le estaba yendo muy mal... ...en la vida... ...en varios aspectos... ...y... Uh, ...un error porque me vi tan generoso... ...que hice un, un... rezo interno al estar abrazando a esta persona... ...y le dije a Dios... ...sabes qué... Este, ...yo le quiero regalar... ...mis bendiciones a esta persona... ...este... ...porque veo que... ...no le está pasando nada bien... ...y se la cedo de todo corazón con mucho amor... ...y, uh, y uh, con tal de que esté mucho mejor, ¿no? Y uh, pues sí, le empezó a ir mucho mejor a esta persona... <risa> y, este, ...y luego pues ya, ya no fue la relación de pareja... ...y a mí la verdad se me olvidó un poquito esta situación... ...pero alguna vez, y creo que de hecho fue este, Luis... ...alguien me dijo, oye, pues hiciste ahí un, un regalote, una promesa... <risa> y pues reclama de regreso tus poderes ¿no? entonces dije, sí, cierto entonces fue así como bueno, va, va de retache este pues los presté un rato no, ya, ya, son míos nuevamente entonces sí, este en ese sentido, o oh, bueno, tal vez no tan consciente, pero a veces dejamos que la gente o oh, las situaciones opaquen no hay mejor palabra que opacar nuestros poderes, entonces no dejes que pase esto, y en cuanto notes que pasó, no pasan a mayores, reclama de regreso tus poderes, son tuyos, nadie te los puede haber quitado, si tú los cediste como yo lo llegué a hacer, bueno, pues los de regreso y regresan a ti inmediatamente, y, este, y brilla con tu propia luz, ¿no? eso es lo importante, y son tus poderes, es tu luz, es tu son tus virtudes, es por lo que tú has trabajado en varias vidas. Bueno, ahora sí. Este, les deseo lo mejor, les mando un abrazote de luz, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.